¡Ah! ¡Dejarme! ¡Dio puta! Este vídeo lo hemos editado en el canal de Twitch que acabamos de abrir, Pimpinelo Canal Random. Cada semana dedicaremos uno o dos días a editar el errores de semana que toque cada sábado. Así que ya sabéis, si queréis ver cómo editamos nuestros vídeos, o queréis ver gameplays o cualquier cosa similar, ya sabéis